Hola gente, ya no está pedo, rara que <risa> <risa> y y juego... Eugenio. ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? <risa> chavo? Oh, mira la panza de vino que tiene ese tipo, boludo. Déjame joder, boludo. Vámonos a la mierda. Claro, no, Manzan, toda la vida siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? <risa> sí. Ahora hay cientos de canales en español e inglés. Fácil acceso a tus aplicaciones. Control remoto de voz en español. Ya se puede volver aquí. ¡Chanfle! Los <tose> latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios. Llevamos a la luna. La <tose> al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. <tose> y todo eso por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Nos hemos llegado en español. Y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los no. hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios. Nuestra música da la vuelta al mundo. Como hasta el servicio de de la lleva nuestro nombre. Dish Latino. <tose> y todo eso por los que dieron los primeros pasos. <tose> como tú. Y como tú. Eso, eso, eso, eso, eso. Eso, eso, eso, eso, oh. eso, eso, eso. Para una comunidad latina que crece. <tose> como queda la cara porque siento que me voy a arrepentir la cara de arrepentimiento sobre Ay. los que tienen el derecho del chavo ya ni sabe cómo venderlo nomás. ¿Eh? ahí está ya está lanzado ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora hay cientos de canales en español e inglés Fácil acceso a tus aplicaciones Control remoto de voz en español Y hasta lo puedes ver aquí Para una comunidad latina que crece Un servicio de televisión que lleva su nombre Tish Latino latino como tú ¿Qué es esto? ¡Qué ganas de matar a nene chiquitito! ¡La concha de mi abuelo!